Hola amigos, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube. Bueno, este canal está dedicado especialmente para ustedes, ya que es un canal que se está dedicado a la PC. Bueno, en este video, o en este canal mejor dicho, vamos a publicar todo referente a la PC, a cómo ponerlo full al 100%, las aplicaciones los temas los juegos los programas que nunca debe faltar en tu computadora <coughs> que son esenciales para la pc ok bueno está este canal eh, ha, ha abierto recién esta semana donde próximamente estaremos poniendo ya los programas juegos de todo para para tu pc este canal será activo estaré subiendo videos constantemente eh, mi nombre es Frank soy el, el creador de esta cuenta eh, bueno estén atentos a este canal <coughs> que les será de seguro de mucha ayuda de mucha utilidad para ustedes ya que algunos de ustedes como me pasó a mí en algún tiempo no sabía qué programas cómo poner full a mi pc <coughs> sin, sin, sin encontrar por ahí en youtube uno que otro programa que te trae virus y te malogra la PC. Bueno, eso es muy común. Bueno, en este canal no pasará eso. Aquí estaré subiendo programas y videojuegos eh, sin virus. Ustedes lo podrán ver. Serán escaneados antes de ser subidos. Serán escaneados antes de que suba cualquier programa a, al servidor, ¿ok? Bueno, esto sería todo, amigos. Estén atentos al canal. Esto sería todo, amigos. Se despide tu amigo y tu PC full hasta la próxima comenten y suscríbanse al canal eh, y estén atentos eh, que próximamente estaré subiendo ya de todo para las PC hasta la próxima youtuberos que pasen un excelente día chao